Carolina no me puede estar haciendo esto No, no, no. no puede estar haciéndome esto Carolina Espere que llegue Yo tanto amor que le he dado, tanto amor Ah, no, no, no, no Hola amor, ¿cómo está el príncipe de la casa? Ah, qué belleza El príncipe de la casa No, pues qué bien Vamos a ver la cuenta de una vez Carolina Pero no amor, mi príncipe hermoso, dígame qué tiene No, no, no, no, no, no, no se me acerque No se me acerque pero no, no, dígame qué tiene amor, no, yo quiero saber Vea Carolina, Carolina, Carolina, siéntese, siéntese, siéntese Siéntese, siéntese ya, siéntese, siéntese dígame. Sabe que La miré, la miré, la miré con, con un asqueroso, con el asqueroso ese ¿Asqueroso? Es que no sé, uy, ese man, yo no sé qué le ve Allá, allá en un restaurante donde doña María Uy, tú. No. El asqueroso, bueno venga que yo le voy a contar una cosita, venga ¿Qué? Venga, no, venga, no, ¿Se no, no. acuerda del problema de pesca que usted tenía? Bueno, el talquito que yo le traje Se lo dio el asqueroso Las zapatillas que usted tanto quería Que estaba llorando que no las podía comprar El asqueroso también me las dio Amor, pero... No, no, no, venga, yo les digo Y el carro que tanto quería ¿Sabes qué? En el basurero que estaba Yo no fui, la se metió a buscarlo Fue el asqueroso Y el peluche que no pudo sacar de la máquina del centro comercial Porque es un inútil La sacó, fue el asqueroso Mi peluche Me rascaculo que usted tanto quería Que ni se... Por donde más se lo habrá pasado yo también el asqueroso El portátil que usted tanto utiliza también para editar Amor, amor, amor, amor, amor asqueroso. Amor, amor, amor No podemos negociar, o sea Llévate todo pero no, no te lleves el, no. el, el patito Amor, el No, ya me voy Amor, el patito No, no, no, qué no, amor, amor, este... Amor, lo que pasa es que, que, que tú me habías entendido mal ¿Sí? Tú sí, sí, sí, lo que, lo que yo te estaba diciendo que, que el asqueroso era el mensón de la cocina Porque mm. hay que contratar a alguien que lo limpie, amor Sí, sí eh, amorcito, este, ven, siéntate, siéntate acá Ven, no, no te me vayas todavía mm -hmm. Siéntate acá no te eh, Ven, te ayudo con esto No te preocupes Ya Este zapaticos por acá, sí, amor, pues esas cosas, no, eso es lo material importa, o sea, lo material es lo de menos. sí uh -huh. Este, no, eso, usted sabe que amor, que yo la quiero mucho, mucho, o sea, sí, yo la quiero demasiado. Con decirle que usted puede salir a tomar, a rumbear, puede salir a lo que quiera amor, ¿sí? uh -huh. ¿Sí? con quien quiera, con sus amigos, con sus amigos, amor puede salir con su amigo especial amor. Yo la quiero mucho, sí. perdonado, y... perdonado, Oh, no, no, no, no.